Y los miembros del Foro del Agua marcharon hasta la Asamblea Legislativa. Están demandando que la ley de aguas, una vez se apruebe, no permita que el servicio sea privatizado. Ángel Iraeta nos explica. ¿Qué queremos? ley del agua! Mientras se organizaban para luego marchar, aprovecharon este surtidor para refrescarse y calmar la sed. El agua es un derecho de vivir, no, no, no privatización. Soy Lareva lo tiene muy claro por qué va a marchar. Y cuando la piensan quitar o, o la privatizan, eso no está bien, porque uno de pobres la ocupa todo el mundo. Ma. María Chavarría, con su hijo en brazos, asegura que su lucha es por las futuras generaciones. Que el agua no esté privatizada ya, porque nosotros tal vez ahorita decimos hay agua en abundancia, pero en un futuro ya no va a haber para ellos. Por esta razón marcharon hasta la Asamblea Legislativa para recordarle a los padres de la patria que en el primer órgano de Estado tienen trabajo pendiente a fin de garantizar la preservación y conservación del vital líquido. Minutos antes de la marcha, las organizaciones sociales también dijeron que es necesario que los diputados prohíban la minería metálica. Nosotros presentamos nuestra propuesta en el 2006, a finales del 2006, Hemos presentado una nueva propuesta de ley especial el año pasado y consideramos que lo más viable que pueda haber en este país es que se prohíban definitivamente los proyectos mineros. Según el estudio de Naciones Unidas, el 70% del agua dulce es utilizada para la agricultura, de ahí su importancia de cuidar este recurso. La demanda concreta de estas personas es que no se privatice el agua, además que se apruebe una ley que prohíba la minería metálica. Todo esto en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua promovido por Naciones Unidas. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.